Es que de tus brazos crecí y sin ellos me caigo. No sé para dónde volar si no estás a mi lado. Y de aquí yo te quiero sacar para que puedas bailar. toca con la arena donde ya no sientas las penas donde el mar toca con la arena Aprendí a correr y últimamente voy más alto de lo que puedo entender. Y yo quiero que te sientas bien, quiero que tú puedas bailar y volar sin dolor, sin estrés. Y dame la mano y vámonos de aquí Escucha las olas, llegaste por fin Donde el mar toca con la arena Donde ya no sientes las penas El mar toca con la arena Acá ya no hay más problema Hola muchacha. Muchas gracias Yo soy Felipe Aldana A mi izquierda tengo a Javi Quintero en el teclado y a mi derecha, Adrián Rodríguez en el bajo. Tengo escrito una carta de amor, pero hoy no es para ti es para todas esas flores que hoy llenan mi jardín es para el sol que me calienta va para todas las tormentas va para el canto de las aves y para esas notas graves esta carta es para la vida para el mundo y todas sus vibras Para el tiempo y sus noticias Mil millones de hortalizas Esto parece sueño, pero es la vida nada más, es la vida nada más, el universo entero. Conspira por amar, conspira por amar, esta carta es para la vida. Para el mundo y todas sus vibras. Para el tiempo y sus noticias. Muchas gracias, un placer estar aquí.